Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre el duelo. Asociamos el duelo con la muerte, la enfermedad, el divorcio. Pero hay varias situaciones en la vida en que pasamos un proceso de duelo. Pero no somos conscientes de él y por eso es más difícil sobrellevarlo. Lo pasamos a nivel personal y a nivel profesional. Por ejemplo, cuando nos mudamos de casa, cuando un hijo se va, cuando nos despiden o nos vamos voluntariamente del trabajo, cuando el negocio no va como quisiéramos que fuera. En fin, hay muchas situaciones. ¿Qué es un duelo? Un duelo es la reacción ante la pérdida. Un duelo consta de cinco etapas que no son consecutivas, pero que es obligatorio pasar por ellas. ¿Cuáles son? La primera es la negación. Negamos lo que está pasando para evitar el dolor. Si una pareja nos deja, nos decimos a nosotros mismos. Es imposible que nos haya dejado de querer. La segunda es la negociación. Por ejemplo, cuando nos despiden, muchas veces negociamos dinero. O por ejemplo, cuando estamos enfermos, decimos, si me mejoro, prometo hacer la dieta que tanto he pospuesto. La tercera es el enfado. Es cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué después de tantos años de amistad, este amigo me engaña? La cuarta es el dolor. La tristeza es incómoda, pero es el punto de inflexión. La tristeza da pie para desahogarnos. La tristeza da pie para que valoremos la pérdida. La quinta etapa. Es la aceptación. La aceptación trae la calma. La aceptación trae la paz con la nueva realidad. La aceptación trae un nuevo comienzo. Coge un lápiz y un papel y responde estas preguntas. ¿Te acuerdas de alguna situación en la que hayas vivido un duelo? ¿Puedes diferenciar las etapas? ¿Qué aprendiste durante el duelo? Conocer las etapas del duelo no evita que pasemos por el dolor y la tristeza, pero nos ayuda a sobrellevarlo mejor. Conocer las etapas del duelo nos da más tranquilidad. Es importante que respetemos nuestros tiempos. Cada persona es diferente y el tiempo que pasa en cada etapa también lo no es. Si te gusta este video, compártelo. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Si tienes preguntas o comentarios, haz una sección de comentarios. Me despido por hoy, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.